y como siempre, nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos noche a noche en su espacio escenario. Todos los días miércoles tenemos la eh, compañía de un gran amigo, Arcesio Torres, quien el día de hoy también nos estará contando más, eh, más de la historia del Cantón Espíndola, una hermosa eh, parroquia que ya mismo en breve nos estará comentando Cuál de todas es la indicada para la noche de hoy. Vamos a dar la bienvenida a Ramiro Narváez que también nos acompaña ya desde su lugar de descanso ya ahí en casa. Estamos ahora eh, aprovechando también la parte virtual y mil disculpas si hay algún inconveniente con la transmisión porque estamos sujetos a la tecnología. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, siempre es un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia que tarde a tarde nos sintoniza a través de Canal La Voz del Sur y este es su programa de Escenario para compartir las vivencias, experiencias y también aprender de todo lo que nos pueden contar nuestros invitados aquí a Escenario. En esta ocasión, como ya lo mencionó Leonardo, los miércoles contamos eh, con la presencia de Arcesio Torres, nuestro invitado especial de los miércoles para llevarnos a dar un paseo en esta ocasión por lo que tiene que ver el Cantón Espíndola de la provincia de Loja. Así que le damos la bienvenida, Arsenio, una vez más a nuestro programa Escenario. Bienvenido y cuéntenos de qué parroquia hoy vamos a conocer. Bueno, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, también por darme la oportunidad de dirigirme a, a todos quienes nos ven y nos sintonizan en estos medios de comunicación. En eh, esta vez eh, voy a hablar o les vamos a hablar acerca de la parroquia El Ingenio. Bueno, El Ingenio es también otra de las parroquias eh, antiguas y también hermosas que guardan muchas eh, tradiciones, una historia maravillosa y que comprende lo que es el territorio de Espíndola. Así que pues cuéntenos desde cuándo empezó esta, cuándo fue fundada, sus primeros momentos, sus primeros pasos como parroquia. Bueno, esta, esta parroquia se llega a la culminación, a hacerse parroquia el mediante Acuerdo Ministerial número 259 del 23 de agosto de 1989, eh, pero la inauguración se realiza un mes después, el 23 de septiembre de 1989, y desde ahí se, se ha venido llevando a cabo estas las festividades de parroquialización en esta fecha, el 23 de septiembre de cada año. Eh, el ingenio se llama porque aquí se eh, implantó la primera planta donde se procesaba el, el jugo de caña o guarapo para sacar el azúcar. Eh, de ahí los, los dueños de la hacienda de la, eh, lo dejaron para esta, esta hacienda dedicarla más a la ganadería. Ya no sembraban caña, eh, así como ahora. Ahora sí. se retomó esa, la siembra de caña, la y para llevar al, al ingenio de Monterrey acá a, a, a Catamayo. Catamayo. Antes se hacía aquí, el, el, eh, se sacaba el azúcar aquí. Entonces, después ya dejaron, para, como digo, para que sea ganadera. Empezaron a producir el queso, la leche, un queso muy sabroso que se da aquí. Eh, es muy rico. Este, este valle este, eh, fue la tierra de los Huango una tribu nativa un nativo propia del, de, del Cantón Espíndola. Guango significa un, un copo de hilar. Un, mm. Para hilar es el guando, donde ponen el algodón o la lana para hilar. Y colla significa un individuo que vive en las alturas. Entonces, es, eh, las personas que viven en las alturas, donde hilan o, o nacen, tienen el copo. Ese es el guango colla. ¿Y todavía conservan esta, este arte de, de hilar eh, con este huango, la gente? Sí, en las partes eh, altas sobre todo, en, en la parte de Consaguana, eh, en esa parte todavía hay personas que hilan y que tejen también en su telar Pero de cintura. El material, ¿La materia prima para esto es la lana de borrego, si no me equivoco? La lana de borrego, sí. También había el algodón que, como es una, una zona caliente, también producían bastante el algodón y también por eso hilaban ahí. Esos es son lo, los huangocollas, eh, una tribu nativa que después con la llegada de los españoles que cuando eh, fueron a Valladolid en la, en la zona de Zamora, Chinchipe, eh, los, los indios, los jíbaros los corrieron y subieron a la parte alta de, de la cordillera y pasaron a la parte baja, llegaron a la parte del, del ingenio. Entonces los, los huangocollas se ahuyentaron, se fueron a la parte alta en cambio a refugiarse en su dios cerro. Ellos tenían, adoraban sus cerros y tenían ahí para... Donde también ahí eh, permanecieron un tiempo y viendo que ya no tenía, ya no tenía eh, para alimentarse, ni a ellos ni a sus hijos, eh, decidieron morir en cuevas, en covachas, morir en, en grupo. Y por eso a veces se encuentra eh, huesos eh, restos de, de estos antepasados que dejaron ahí en las partes altas, sobre todo. Ahí hay mucho... Eh, muchas partes muchas huellas que dejaron por el granadillo sobre todo el pucará del granadillo es un un sitio arqueológico donde se encuentra se ha encontrado eh, hachas de piedra utensilios de piedra de cerámica también y existen los muros donde eh, ellos se, se ubicaron esas partes en las partes altas como digo refugiándose de los españoles que venían a, a conquistarlos Grande, eh, bueno, grande eh, historia, grande eh, experiencia también, pues que, que se puede rescatar de aquellos de aquellos eh, de primeros habitantes que pues dieron esos primeros inicios a esta parroquia. Usted nos decía del famoso ingenio que ya pues desapareció para dedicarse la gente a la ganadería. Sin embargo, eh, me imagino que no, no dejan a alguien, a lo mejor, de, de producir, de moler, quizá con un, eh, un trapiche manual, artesanal. ¿Conoce usted esto, si todavía se hace? En esta parte ya muy poco se, se hace, quizá en las partes un poco altas se hace, pero muy poco ya se está perdiendo eh, la, esta tradición, porque como digo, la caña que hoy se cultiva mm. es, es acarreada, llevada hasta el ingenio de, de Catamayo. Totalmente. Entonces ya se está perdiendo un poco la, esta, esta tradición, en esta parte sobre todo, porque en otras partes sí, como dicen por Amalusa, Chimbura, eh, todavía hay en la, en la naranja, en la 27 de abril todavía hay moliendas que conservan, pero aquí producen no producen el azúcar, sino la panela. Mm, la panela, claro, es otro sí, sí. O, otra forma de poder de tener para poder este endulzar y, y cada uno de los de, de lo que se produce pues acá en este en este lugar. Háblenos algo más respecto a la cultura, alguna tradición que tenga acá la parroquia. Bueno, un, en la, la cultura, está, en esta parroquia existe el último grupo de danza nativa. Eh, lastimosamente se está por perder. El, el Don Rufino Reyes, que es el último que sabe tocar el pingullo. El pingullo es un instrumento como una flauta que también tiene un tamborcito en la punta y es tocado por una sola persona, tanto la flauta como el, como el tambor. Es, le da un, un sonido especial a esta a esta flauta, o este pingullo, se llama pingullo o cajero, también le llama a quien entona estas canciones. Y el grupo de danza que hoy solamente quedan unos seis, antes dice que habían hasta doce bailarines, donde tienen su, su traje especial con, con cintas, con mm. cascabeles, que hacen sonar al, al brincar, al dar sus saltos. Tienen algunas canciones que, que entonan esto este, y que bailan los los danzantes, eh, la Chiroca, la Yegua Muerta, la Vaca, la Entrada, la Salida, son canciones que, que ellos saben tocar y la, y la danza va tocando al ritmo de, del que toca el, el pingullo. Yo sí hago regula, llamado a las autoridades, a hago llamado te... aquí a las autoridades porque, sinceramente, se está perdiendo. Eh, fallece el señor don Rufino, que ya tiene más de 90, como 94, 96 años. Fallece el señor y nos vamos a quedar sin un poco de esa cultura eh, para uh -huh. que las autoridades eh, lo tomen al señor le le paguen aunque sea unos dos meses de sueldo que no es mucho para que enseñe a alguien a uno que sea más joven o que sea joven para que no, no nos se pierda esa tradición esta parte de la cultura para que no se pierda la tradición y pues eh, se siga conservando esto que es tan propio de nuestra cultura. Es verdad, pues por muchas cosas se han ido perdiendo y precisamente por eso, por la falta de apoyo, eh, que no se les da el apoyo, entonces eh, prácticamente esto se va perdiendo, no hay quien aprenda y esto se queda, pues ahí se muere. Eh, bueno, esto, esto de la danza... ¿Tienen ellos alguna fecha especial donde dedican o se dedican, se reúnen para realizar este tipo de, de, de encuentros musicales para que este, este, este grupo de danzantes pues ejecuten su, su, su saber? ¿Hay alguna fecha en alguna ocasión especial? Eh, hasta hace pocos años eh, eran llevados a casi todas las, todos los fines de semana a los diferentes barrios donde se celebraban las cruces en el mes de mayo sobre todo todos los fines de semana del mes de mayo lo llevaban o a uh, la misa o, o fiesta de cualquier santo eran los primeros que llegaban a, a amenizar esta fiesta de, de cualquier imagen religiosa y ellos danzaban y, y tocaban la, el, la, el pingullo, la, el cajero tocaba toda la noche ellos bailaban y, y como digo era toda la noche de, desde las 7 de la noche hasta las Siete de la mañana que estaban ellos ahí tocando y danzando eh, estas, estas músicas. Y también como músico eran bien recibidos. Eran las claro. mejores presas, los mejores platos para los músicos. Y, y tampoco les hacían la del músico, que, porque a ellos sí los, de, sí los mandaban a, a volver. Y claro. sí les ayudaban con asémilas para que se regrese. Bueno, mire, qué interesante, ¿no? Esto de, de, de la música, estos instrumentos que son también muy tradicionales, que mucha gente, pues, bueno, yo mismo no sé, creo que no conozco también esta, esta, este pingullo que usted manifiesta y que sería bueno inclusive de, de hacer un, un catálogo, una especie de revista a lo mejor, para que se pueda exhibir este tipo de, de objetos que son únicos acá, en, en este caso en el ingenio. Con un saludo cordial a la gente del Cantón Espíndola, que siempre están atentos, los, especialmente los días miércoles, para ir conociendo más de lo que nos habla nuestro amigo Arcesio Torres, guía turístico del Cantón Espíndola. Bueno, hablando de la parroquia y el ingenio, eh, nos había contado ya algunas cosas muy interesantes, eh, especialmente el, el tema de del grupo de, de música de músicos de danza y, y bueno, quisiéramos que ahora que nos hables eh, nos recuerdes que te sitios eh, arqueológicos todavía podemos eh, descubrir, podemos conocer cuando lleguemos acá eh, el ingenio Arcesio bueno, este en el ingenio ahí cerca a la iglesia, cerca al parque central a escasos 200 metros tenemos eh, las cuevas que es una, una especie de, de túnel en, en el en una peña, en una roca, donde se parece que se refugiaron nuestros antepasados y a lo mejor mmm, ellos mismos pudieron cavar este, eh, con, con instrumentos rústicos en ese tiempo, pudieron cavar esta, esta roca para, para refugiarse, como digo, ahí de los españoles que llegaban a, a, ese, a este uh -huh. pueblo, a esta zona del de, ingenio. También tenemos la, la, la loma o la peña del gentil, que llaman, es una una estructura de, de, de rocas eh, bien perfiladas, bien altas, donde se tejen aquí también pequeñas historias como que, o leyendas, que, donde dice que, que hay dos, dos piedras altas, donde cogían otra piedra redonda y se ponían a jugar, botándose de un lado al otro, más o menos, hay una distancia de unos 60 metros, y que bien. cogían con piedras se ponían a jugar. Es una leyenda que... Se cuenta que contaban los, los antepasados de aquí, de personas adultas de aquí, del de, de Ingenio, de esta parroquia El Ingenio. También tenemos, el, como dije, el Pucará del Granadillo, que es un sitio arqueológico donde dejaron huellas los antepasados con, con herramientas, con utensilios, y también con sus muros de piedras, que era lo, lo primordial que ellos tenían para refugiarse sí. aquí, eh, en ese lugar eh. Eso es lo, lo más eh, eh, ¿Y es relevante fácil, en los es fácil, ¿Es fácil llegar el acceso a estos lugares? Eh, es, ¿Es fácil o hay complicación alguna? Eh, como digo, la, la, la cueva, las cuevas es eh, a 200 metros del parque. Se llega al parque central y ahí cualquiera le dice, bueno, ahí, allá están las, eh, las cuevas. La Loma del Gentil también es eh, vía al Guabo, que es otro sector de, de, esta, uh -huh. de esta parroquia. Eh, ...que queda a un, un kilómetro aproximadamente del centro de, del, de la parroquia del Ingenio... ...y el, lo que sí es un poco distante, unas tres horas más o menos de caminata... <coughs> ...desde el sitio del Granadillo, es el, el Pucará del Granadillo... ...es en la parte alta donde hay el páramo, todo eso... Eh, ...es un poco, tenemos que ver el, el clima, cómo esté para acceder a estos lugares... Eh, ...porque es un, como digo... Es bastante frío en estos lugares y también nublado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los platos especiales de acá de la, de la parroquia en cuanto a la gastronomía? ¿Qué es lo que se prepara? Eh, cuéntenos. Bueno, aquí en esta parte eh, se cultiva mucho la yuca y, y como es un sitio ganadero, hay bastante ganado, bastante leche, bastante queso. Uno de los platos típicos es la yuca con queso. Eh, es sabroso también para... Para quienes les gusta la yuca, es uh -huh. con queso es, es bien sabroso. La gallina criolla que también producen aquí porque cultivan maíz. La, eh, la gente cultiva bastante maíz. Y también hay la fritada con yuca, todo eso. Uh -huh. eh, son los platos más principales, más primordiales, que donde se, se puede saborear aquí en este en este sector. Es decir, la yuca es uno de los productos principales que no, no falta. Sí, la yuca. La yuca es lo, lo principal y, y, como digo, es con queso es sabrosa. También hacen claro. la la, el, la zarandaja con yuca, también que es otro, un, un grano que le produce uh -huh. el frejol con yuca. Eh, uh -huh. Son sopas que que, que estos, estas personas de aquí consumen y a veces cuando vienen de, de otras partes también les brindan. Claro. Eh, para que para que vayan saboreando ese, se quedan maravillados de estos platos plato. eh, deliciosos que son eh, muy nutritivos y, y, so, y sobre todo pues eh, eh, son hechos pues con, con cariño no son hechos eh, con, con estas eh, de esta forma tradicional caserita saludable sí sí eso es muy, muy sabroso y como dices son, son platos muy típicos que se, se encuentran en casi todas las, las casas de aquí de, de en las uh -huh. habitaciones donde, donde mm, pertenecen a esta parroquia del ingenio, como digo, es agrícola, ganadera, entonces se, uh -huh. eh, se produce bastante, sobre todo leche, queso. ¿Y cómo es la gente en sí? ¿Cómo es su gente cuando trata con los visitantes, sobre todo? ¿Cuál es el comportamiento? La gente es muy amable, es, eh, a los visitantes los tratan bien, ya que de esta parroquia también han emigrado mucha, mucha gente al exterior, a Europa, a Estados Unidos... Entonces aquí eh, eh, ellos se dan cuenta cómo es, cómo, los, cómo es uno cuando sale a otros lados y los familiares también, así como los recibieron a, a sus familiares allá en el exterior, también reciben a quienes vienen de otros lados a este lugar. Es gente muy amable, muy, muy cariñosa, muy, eh, muy abierta también. Les da, es fácil hacerse amigos, hacerse amistades con quienes habitan en este sector de, del ingenio. Qué bueno, qué interesante. ¿Y alguna fecha específica o momentos donde se reúnen como fiestas, como momentos sociales? Además del 23 de septiembre, que se celebra cada año las fiestas de patrocinización, hay la fiesta en honor al Jesús del Gran Poder, que es el patrono de este lugar, que se celebra el 12 de julio de cada año. Eh, hay, aquí se celebra con incluso con a veces con orquestas, misa lo primordial eh, castillos eh, uh -huh. hay eh, la noche del pregón que se llama el inicio de las fiestas donde hay artistas danzas todo este este este sinnúmero de, de juegos pirotécnicos que hace también la eh, los priostes y, y, los, y los toda la, la comunidad en sí, a en propósito el... de los priostes todavía conservan esta tradición de los castillos ya muy, muy poco. En, muy poco. Hay otro, en otras parroquias en otro, en del cantón todavía un poco se se cultiva esto, se, se tiene como, como tradición, pero en el ingenio no, no tengo conocimiento de que se, haya, que se lleve todavía a cabo estas. Antes sí, antes la gente sí hacía los castillos, los donde dejaban las cosas y el prioste tenía que coger ese, las cosas y devolver al otro año el doble de lo el que doble. había llevado. Sí. ¿Usted seguramente también participó alguna vez de estas actividades? En, en esta parroquia, propiamente no, en otras parroquias, sí. Sí, Perfecto. sí, sí fui prioste también, prioste principal. <risa> sí. Bueno, en cuanto a las actividades deportivas, ¿tienen...? A, a lo mejor alguna algún deporte especial que sigan practicando o que practiquen acá en la parroquia? El deporte, en el deporte sí, aquí ha, han salido también algunos deportistas. Eh, eh, el principal es el boli, el ecuaboli uh -huh. de tres personas, tres contra tres. Eh, han habido buenos exponentes del, del deporte que han representado incluso al Cantón Espíndola a nivel intercantonal. Eh, buenos deportistas, buenos voleibolistas, también futbolistas, que, que hay muchos eh, eh, deportistas. Él es una de las, de las pocas parroquias o la única parroquia más de Amalusa donde, donde tiene el agrado de tener un estadio. Entonces ahí mm. tienen para practicar el deporte del, del, del Ecuador y del, y del fútbol en el estadio. es son mm. los deportes que más, eh, más se practica. También hay el, el deporte de las cartas, el casino, el roomie, todo eso. Bueno, qué interesante, ¿no? Eh, conocer un poquito de la actividad de nuestros amigos, de nuestra gente querida de acá de la parroquia, el Ingenio. Eh, muchos también han salido, ¿no? A, a, otros, a otras partes, a otros países. Me imagino que acá también en el Ingenio hay muchas familias que están esperando, quizá, que regresen sus hijos. ¿Y cómo, cómo será esta relación, este vivir, este esperar a las familias, a, los, a las personas queridas que están en otros países, que como en esta época, por ejemplo, de pandemia, no han podido trasladarse, han tenido que estar mucho tiempo separados? ¿Usted conoce también de estas experiencias, de estas vivencias ahí en la parroquia? Claro, sí, sí. Eh, tengo muchos amigos que viven en el exterior todavía, aún están en el exterior y... Quizá antes era un poco más difícil, ahora con la tecnología, con el internet, con los celulares, ya se puede comunicar más fácilmente. Antes no había solo una cabina eh, en la parroquia y tenía que avisarle con una semana de anticipación para que se acerque a tales horas, a tal día, mm -hmm. al se acerque a recibir las llamadas. Eh, ahora ya tenemos celulares, y hay internet, y hasta se pueden ver. Y la, la espera es eh, siempre larga las personas se van para trabajar mucho y duran a veces hasta 10 años, 15 años, que no ven a sus familiares, que no regresan, eh, entonces las esperas son, son bien duras, pero ya cuando vienen, ya vienen con, con sus recursos y ellos son los que le dan el fruto, le dan la gloria a este, a este pueblo, que lo van engrandeciendo con sus, con sus modernas habitaciones, eh, sus buenos vehículos. Entonces, le, le van dando el, el toque principal a esta, esta parroquia en, en, en todo este, este trayecto que, que ha venido desde muchos años, desde muchos años que la gente ha emigrado hace varios mm -hmm. años, 30, 36 años, 40 años que han emigrado la gente. Que sin duda, pues, esfuerzo también eh, en la parte económica, pues, también ha permitido el apoyo y el levantamiento también, de como usted lo dice, de la parroquia. ¿Qué le parece, Leonardo? Muy bien, me parece excelente. Y bueno, eh, pues Arcesio es una persona muy conocedora de su gente allá en la hermosa parroquia de El Ingenio. Hablando del Ingenio, eh, él ha tenido la posibilidad de, de compartir con cada uno de los amigos de las diferentes parroquias y por ende pues tiene todo ese conocimiento. Y también como una persona que también en, en su tiempo tuvo que emigrar también a Arcesio, y eso también pues te, te da esa opción para poder también comentarnos a uh, quienes no hemos emigrado fuera de nuestro país, lógicamente, y pues eh, de esa manera también tienes más conocimiento, ¿no? Sí, así es Leonardo. Sí, tuve la oportunidad de emigrar a, a los Estados Unidos pasé un tiempo por ahí eh, buscando el porvenir, tanto mío y de toda mi familia. Uh -huh. Y luego regresé, no hay como su tierra, no hay como su propia tierra. Regresé a vivir aquí en Amalusa, donde he nacido y donde pienso eh, también dar mis últimos pasos. Eh, uh -huh. sí, Pediéndole uh -huh. a Dios que no sea tan pronto, que, sea, que me tenga muchos años con vida, sí, pero para sí, seguir uh -huh. luchando, porque la, la vida es, la vida es eso, un continuo luchar, es un, es un camino que que cada paso que das te acercas más al final de ese camino. Pero mientras tanto hay que ir dejando una huella para que los demás sigan una huella positiva, digna de, de seguir. Y eso es lo que está haciendo, Arcesio. Queremos felicitarle a usted por, por esa vida que lleva. Por, eh, me imagino que ese viaje también al exterior le hizo dar, dar cuenta y valorar lo que tenemos acá, que muchas veces no lo valoramos cuando lo tenemos, simplemente cuando ya estamos lejos, fuera, eh, bueno, cuando estamos ya quizá en quizá al filo, ¿no es cierto?, de, de, del término de nuestros días, de pronto valoramos lo que, lo que tuvimos en nuestra mano. Así que bueno, pues, eh, quizá el mensaje final justamente para toda la gente, especialmente para quienes están pretendiendo dejar su, su tierra, sus raíces, su gente. ¿Cuál sería su mensaje en esta noche, Arcesio? Bueno, eh, a todos los coterráneos a quienes nos ven también en estos medios de comunicación, eh, quizás es bueno emigrar quizás es bueno eh, tratar de salir adelante de, de hacer un esfuerzo grande por cierto es uh, difícil dejar a la familia dejar su hogar, eh, sus hijos eh, y emigrar estar solo en otros lados eh, yo emigré cuando solamente encontré a un solo eh, y justamente era de la parroquia del Ingenio, uh, Segundo Calva encontré en Estados Unidos y ahí me recuerdo que cuando ya nos encontramos me enviaron de aquí un cassette en ese tiempo de los hermanos Corderos Rojas, un, un dúo que hay aquí en Amaluza y nos pusimos a pegarnos también un, un whisky para recordar nuestra tierra y después ya yo me tuve que regresar. Él se quedó, todavía está allá en Estados Unidos y si me ve un cordial saludo para Segundo Calva también. Eh, quería también hablarles acerca de... Eh, la historia del ingenio también está plasmada en, en el archivo nacional hay un en la caja 13 de, del año de 1680 el 9 de marzo hay un, un 79 folios eh, que son de unos litigios y unas tierras del collingora y limones entre francisco chacha y domingo vargas. Entonces, imagínense en ese tiempo, en 1680, existieron estos personajes Francisco Chacha y Domingo Vargas, quienes tuvieron litigios por un poco de tierras eh, Eso para que alguien se interese, puede ir al Archivo Nacional en Quito Y busque en la caja 13, eh, 9 de marzo de 1680 Existe aquí un, un poco de escritos de ese tiempo en, en español antiguo para que pueda leer o traducirlo y se informe más de, de, Muy bien. de esta, de esta linda parroquia. Un saludo cordial a todos eh, quienes habitan en la parroquia del Ingenio, tanto los, los eh, que viven aquí y también a quienes tuvieron que emigrar. Eh, les, a ellos les deseo un pronto y feliz retorno. Muy bien, entonces, de esta manera... Agradecemos a Arcesio Torres por esa gentileza de contarnos brevemente, en forma resumida, lo, lo que es la realidad, eh, parte de la historia, la vivencia, la trayectoria y también los sueños de cada uno de estos sectores, de estas parroquias, en este caso, que pertenecen al Cantón Espíndola. Hoy hablamos de la parroquia del Ingenio. Muchas gracias, Arcesio. Eh, no sé si el miércoles estaremos nuevamente con otra, otra parroquia. Eh, bueno, otra historia, otra narración. Estaremos siempre muy gustosos de poder tenerte acá en nuestro escenario, Arcesio. Muchas gracias. Sí, les invito para que el próximo viernes, el próximo miércoles nos sintonicen y para hablarles un poco de la parroquia El Airo. Muy bien, entonces ahí está la invitación ya, El Airo, para la próxima semana. De esta forma, queridos amigos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado en este subprograma escenario, Rostros que Dejan Rastros, que la pasen muy bien, mañana nos sintonizamos a las 18 con 35 minutos, que la pasen de lo mejor. Aquí se cierra el telón, volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función, escenario, escenario. Rostros que Dejan Rastros.